Demasiados kills, yo Venía por una pero me quedé con mil Acá siempre sobró que conseguir sí. ya tú sabes cómo es el deal. Directo para la luna como conseguir. Lo que salga de mi boca irá directo a la street Como 3 de octubre, como 14 de abril Yo te llevo en mi memoria hasta que deje de vivir y mírame a los ojos y si disparas Háblame a la cara, déjate de cosas raras Entre el amor y el odio, la línea es la vida es más bella por la madrugada ¿Qué quieres de mí si ya no queda nada? ¿Qué quieres que diga? Di que quieres que haga A veces eres una niña mala Ay, Tu corazón pica como DACA Ay, Vas por la vida como va la pérdida, Como la va, como lo va, como una mortida Como la droga dejas la mente podrida Eres de las que dan menos de lo que quitan Voy a morir ahogado en nos voy a dejar grabados mis escritos en citas para que los escuches y para que desistas. Y una y otra vez voy a llenar el bong para ver si puedo llegar al sol. Y una y otra vez voy a llenarlo para que deje de sangrar mi corazón. Y una y otra vez voy a llenar el bong para ver si puedo llegar al sol. Y una y otra vez voy a llenarlo para dejar de pensar en tu amor. Y una y Parada.